Y a propósito del carnaval, hay, del carnaval, hay una queja. Sí, eh, en el día de hoy, el pueblo de San Francisco de Macorís se levanta y específicamente los conductores se encuentran con una problemática y es que algunas de las cuevas de los grupos carnavalescos de San Francisco de Macorís, bueno, pues parece eh, que se les olvidó desmontar las tarimas, y esto ha provocado, eh, es un video eh, muchachos, eh, esto ha provocado una situación ahí eh, que los vehículos, bueno, pues no pueden transitar específicamente en la calle Inver eh, Casi esquina, eh, déjame ver, Fran Grullón Y en la calle José Reyes también eh, Específicamente el grupo de los faraones, la cueva del grupo de los faraones Y la cueva del grupo de los Pinky Yo me atrevo a asegurar que tuvo que haber ocurrido algo que provocara que ellos no la desmontaran, porque ellos son muy organizados estos muchachos. Pero de todas maneras quiero pedirle que eh, en lo más temprano posible de la mañana de hoy retiren esas tarimas porque están obstaculizando el tránsito de, de San Francisco. Así que yo eh, me atrevo a asegurar que tuvo que haber ocurrido algo en la noche de ayer para que, para que provocara que ellos no desmontaran esto, porque estos muchachos, estos grupos carnavalescos de San Francisco son muy organizados y esto eh, sabemos que no es normal, que no es habitual. De todas maneras, sí, hacerle el llamado específicamente a nuestro amigo Víctor Inver, que es el presidente del grupo de los Faraones. No conozco a, a los muchachos del grupo de los Pinky, pero sí hacerle llamado para que vayan a desmontar estas tarimas que están obstaculizando eh, el tránsito de la ciudad, lo cual trastorna mucho el diario vivir de, de los conductores. Bueno, señores, vamos a saludar a Carolina, que ya está con nosotros. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo y buenos días a toda la gente que está con nosotros tempranito. ¿Sabes que A propósito de eso, eh, también quería eh, vamos a decir, no sé si denunciar o no sabemos cuál es la situación que pasa en torno a los muchachos, pero veíamos ellos tienen el, el sábado para eh, cerrar las calles pero yo entiendo que deben de hacerlo y tengo las imágenes, más adelante las voy a poner eh, hacerlo eh, a altas horas de la noche, veamos muchachos que cerraron parte de las calles y no eran instalando ni montando tarimas. Con sus vehículos ellos cerraron eh, alguna de las rutas que me parece que no es lo más adecuado. Pero mi pregunta es, ¿no hay otro sitio donde se pueda hacer el carnaval? Por no. ejemplo, eh, en el estadio, eh, no, el, eh, ¿cómo es se llama? Jaime David prohibió todas las actividades en, en el en estadio. El estadio. Sí. ¿Quién? Eh, Jaime David Fernández, cuando era el ministro de deporte y prácticamente, prácticamente se ha quedado la misma mística, en virtud de que, que esas instalaciones deportivas eh, prácticamente eran destruidas cuando la no, gente No, pero iba. nadie, porque yo digo, es por ejemplo, en el parqueo. En, el en, eje, la, en la esplanada. En la esplanada, esa que está allá del al frente al estadio, pero eso, no, eso da suficiente. Porque quiero... Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa. Limitar al pueblo de, las, de San Francisco o cualquier ciudad al no uso de, un, de un cuadrante, tú ves, eh, no tiene sentido. Para no, que, para no que un sentido. grupito que no representa nada eh, pueda hacer su carnaval. Y me, finalmente terminan en pleito, en tiradera sí, de, sí. de botella y porque aquí todo termina Quiero como la fiesta de los burros, arrabazo Resaltar eso, sí, Amado. O sea, yo me preguntaba, y pasaba el, el sábado en la noche, pero temprano, y ellos con sus vehículos. Tenía la calle cerrada, sí, porque, tomando, sí, bailando, sí, y yo entiendo hay, que todo... el carnaval es el domingo. Y otra de las cosas que quiero resaltar, que voy a, a ver si podemos conseguir las imágenes, amados, amigos televidentes, la cantidad de basura que hay en esta zona, resultado de las del actividades carnaval. del día de ayer de carnaval, por Dios... Tomen el ejemplo de esos muchachos que se están manifestando en Santo Domingo, que se manifiestan aquí en San Francisco, que no queda una sola fundita de basura, no queda nada plástico. Ustedes están disfrutando, es su eh, derecho que tienen de celebrar el carnaval, que es propio de nuestra cultura y demás, pero vamos a trabajar organizado, vamos a poner el ejemplo. Vamos Cada a... cueva con su equipo de limpieza. Oh, Dios. atención no. a los muchachos de los grupos carnavalescos. Tomen como ejemplo a esos Jóvenes que, san, que se están manifestando a nivel del país, que donde hay una manifestación, usted no ve nada así de basura. Y si ponemos en peso las dos actividades. Esa era una tradición muy eh, bonita. Hay mucho que decir. Esa era una tradición muy bonita. Antes uno lo esperaba, los macarados le decían. Sí. Pero la, ellos salían por la calle, hacían una ruta y la gente le caía atrás y bailaba y brincaba y sí. hacía, pero ya. Eso no... Yo no la estoy concentración de, con que de se... gente es la que produce esto. Yo no, estoy no de acuerdo Pero independientemente de eso, es una manifestación cultural sí, que sí. independientemente hay que apoyarla. Eh, a mí, aunque hay cosas con las que yo no estoy de acuerdo en todo el sentido, pero no del carnaval, de muchísimas cosas, eh, apoyo básicamente el trabajo que hacen estos muchachos que se esfuerzan por llevarle a la, al público eh, diversión, por llevarle entretenimiento, por llevarle... Parte de lo que es la identidad, si se quiere, de, de, de nuestro pueblo. Y eso es importante. Y, y además de que lo mantiene organizado. Eh, y esa parte eh, se le puede sacar mucho provecho. De todas maneras, hacerle el llamado. El, tema es, el <risas> tema es que cuando tú estás haciendo eso, limita los derechos de otros. Ahí es que, ahí es que va mi crítica. O sea, cuando tú le cierras la calle a, a una gente eh, a, o a un grupo de gente, ¿cuánta gente no habrán podido salir de su casa hoy en la mañana? a su trabajo, porque se encontraron con esas tarimas en el medio. Dar una sí. Pregúntense, o tuvieron que dar pero, una pero, vuelta. Mira a los muchachos pero, ahí, mira, mira Yerjan, en Ajá. ese sentido, hacerle llamado a los muchachos, miren cómo eh, las basuras, cómo se recogen, cómo se organizan, o sea, hay un mensaje de limpieza, de respeto al medio ambiente, de organización, que al llamar a los muchachos, hacerle llamado a los muchachos, de que a sí mismo, pues que tomen como ejemplo a estos ciudadanos que se están... Eh, manifestando por nuestra soberanía, por nuestra democracia.